¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Hoy estamos de enhorabuena porque realmente nos han salido las, todas las ubicaciones de los exámenes. Falta por determinar el aula, pero bueno, eso a nadie le tiene que preocupar. Lo que nos, más nos preocupa eh, principalmente es saber por dónde ubicarnos. ¿no? Os he hecho este pequeño croquis a través de Google Earth eh, donde tenéis eh, distribuidas todas las aulas. ¿vale? Mirad, si os fijáis he trazado una línea... ...por todos los sitios donde os vais a tener que examinar... ...en función del nombre, ¿vale? Aquí tenemos, fijaros aquí abajo... ...esta que vemos aquí abajo es la facultad de informática... ...aquí tenemos geografía e historia, ¿vale? Aquí, en esta avenida, que es la avenida Complutense... ...que es por donde os podéis bajar por el metro, en el metro... ...esto es, por ahí pasa la línea 6, la circular... ...entonces ya os deja ahí, con un poco de antelación... ...para que podáis eh, llegar con tiempo. ¿vale? Aquí tenéis ciencias de la información y el nuevo aulario. En función de los apellidos sabéis que tenéis eh, una u otra. ¿vale? Derecho, mira, si vamos por aquí caminando... ...derecho lo tenemos aquí. ¿vale? Informática sería esta de aquí. Aquí tenemos filología. Aquí geografía e historia. si lo estáis viendo. ¿vale? Yo puedo aproximar un poquito más. ¿Vale? ¿Veis ahí cómo es la, la facultad? Mirad. Esto es filología. ¿Vale? Vamos viendo. Separo un poco. La facultad de Derecho es esta. ¿Vale? Esta de aquí, que es la que más gente va a tener. Ya la conoceréis, los que habéis, hayáis opositado en otras ocasiones. Ahí tenéis la facultad de Derecho. ¿Vale? Bueno, voy a expandir un poco más. Aquí tenemos todo lo que es ciencias. Aquí tenemos químicas, tenemos físicas y tenemos matemáticas. Vale, Están las tres pegadas aquí. vale. Matemáticas, físicas y químicas. Ahí tenéis las tres. ¿vale? Entonces, la que está un poquito más alejada es la facultad de educación, que la tenemos aquí arriba. vale. Hasta ya ni el Google Earth lo señala. Tenéis que trazar los tiempos porque si os bajáis aquí en el metro... Nos va a llevar un ratillo llegar hasta aquí. ¿vale? Igual que informática, que es la que está un poco más alejada. Informática la tenemos aquí abajo. ¿vale? A ver si me... Bueno, os pues he buscado unos, unos vídeos aquí. Para que veáis un poco cómo se ven. Las de ciencias. Esto os sonará familiar a algunos. Bueno, pues la, la calle pues la podemos ver de esta forma. Aquí tenemos físicas. ¿Vale? Aquí tendríamos químicas. Y ahí tendríamos matemáticas. Vale, entonces, tranquilos todos. A veces me preguntáis si tendréis dónde aparcar. Hay para aparcar, pero para aparcar tenéis que llegar con una hora o un poquito más de tiempo para, que os, eh, para tener sitio. Vale, los que vais en metro ya no tenéis problemas. Estas vistas de otro punto, la facultad de ciencias. ¿vale? Ahí tenéis matemáticas. ¿vale? Después, aquí tenéis la facultad de informática. Si os fijáis, es esta que quedaba un poquito más, más abajo. Aquí hay muchos, muchas plazas siempre para aparcar. ¿vale? Y por la parte de atrás tenéis una cafetería que podéis tomar café. Y si vienen familiares con vosotros, pues también. ¿vale? No hay problema. Esta es la facultad de ciencias de la información. Bueno, aquí tenéis esta visión general que igual se ve mejor. ¿vale? Esta es la que quedamos, que está en la, en la avenida Complutense. Y por detrás tenéis la, el nuevo Aulario. vale, En función de la letra que tengáis, pues eh, vais a una u otra. Y Educación lo tenéis más arriba, que es la que quedamos aquí en el Google Earth, que quedaba un poquito más alejada, ¿vale? que es esta que está aquí arriba. ¿vale? Yo puedo irme por aquí, atajar. Aquí en este complejo deportivo norte también el que esté de acompañante puede tomar un café, tenéis cafetería. En, en la Facultad de Derecho también, que es esta de aquí. Por aquí detrás podréis aparcar. Los que venís, pues, de fuera de, de Madrid, pues, a través de esta avenida, los que venís por la A6, podéis acceder, ¿vale? Por aquí, en esta zona que veis por aquí, tenéis para aparcar siempre. Bueno, siempre que lleguéis pronto, claro, tened en cuenta que ese día habrá muchísima gente, ¿vale? Esto va a dar a la A6, que es estas salidas que tenemos por aquí. Bueno, y nada más. Eh, simplemente eso, aclararos un poco las aulas, donde os tenéis que distribuir. Ahora mirad el apellido que tenéis y a qué aula vais a ir. ¿vale? Aquí tenéis el nuevo aulario, el viejo, y lo que es la boca de metro, que os comentaba antes, antes, perdón, tiene que estar por aquí. ¿vale? Aquí es donde está la salida de metro, que no se ve porque igual estas imágenes fueron captadas hace tiempo. Bueno, nada, espero que os haya gustado el vídeo, os mando un cordial saludo. Chao, chao.